Cuidado con las bombillas, que son muy frágiles. Señor Edison, ¿dónde quiere que coloquemos el atril? A ver... Yel, un momento, por favor. Sí, señor Edison. ¿Dónde se va a instalar el interruptor? En el estrado, al lado de la primera farola. A medio metro, más o menos. Gracias, Yel. Entonces, el atril debería estar cerca del interruptor lo suficiente para que pueda alcanzarlo con el brazo sin moverme. ¿Lo ha entendido? Sí, señor Edison. Él, quiero que supervises personalmente la colocación de las bombillas en las farolas. ¡Si se rompe alguna, solo una cabezas. Sí, señor Edison. ¡Cuidado con esas cajas! ¿No habéis visto el rótulo del nariz? Tomás, buenas noticias. El problema con la tercera Dinamo está solucionado. ¡Ah, menos mal! Sin esa Dinamo no podemos iluminar la calle. ¡Buen trabajo! Este era el ambiente que se respiraba en Menlo Park, New Jersey, durante el fin de año de 1879. O al menos así nos lo relatan en la brutal ficción sonora de Podium Podcast y Storytel, que me ha inspirado esta introducción. Escuchando el podcast de Menlo Park, he sentido una atracción brutal por este momento histórico, justo en el que se veía la luz, el teléfono y la invención de la bombilla permitía aprovechar la electricidad. Con todo esto empezaba a bullir un ecosistema de invenciones que han definido la evolución de la sociedad hasta nuestros días. En 1876, Thomas Edison estableció su casa en Menlo Park y también un laboratorio de investigación. De hecho, fue el primer laboratorio orientado a aplicaciones prácticas y con fines comerciales. En este laboratorio Edison inventaría el fonógrafo y también conseguiría crear la bombilla incandescente. De ahí que la calle Christie de Menlo Park fuera una de las primeras calles del mundo en recibir iluminación eléctrica. La vida de Edison había sido una vida centrada en la investigación y los descubrimientos desde muy pequeño. Debido a que no paraba de hacer preguntas en clase, fue castigado en múltiples ocasiones por sus profesores. Y a los 12 años empezó a estudiar en su propia casa guiado por su madre, quien le compraría su primer libro científico, The School of Natural Philosophy. El joven Edison creó un pequeño laboratorio en su propio cuarto y realizó todos los experimentos descritos en el libro, y también algún experimento original. Después de unos cuantos desastres, sus padres lo obligaron a mover el laboratorio al sótano de la casa. Pero aún así, su padre no acababa de estar ni contento ni tranquilo, porque muchos de los experimentos generaban explosiones que retumbaban por toda la casa con el fin de poder financiar más experimentos, Edison consiguió un trabajo vendiendo caramelos y refrescos en el tren que unía por Huron y Detroit. En el vagón de equipaje de ese mismo tren instaló otro laboratorio, en este caso para poder seguir experimentando mientras trabajaba. Por desgracia, uno de sus experimentos generó un fuego en el vagón y eso le llevó a su despido. Obsesionado por el telégrafo, trabajó como operador desde los 16 años hasta que le echaron por hacer una broma a su jefe, momento en el cual Edison ya se decide por fin a centrarse exclusivamente en sus invenciones. Edison fue un prolífico inventor y a lo largo de su vida creó más de mil patentes, entre las que destacan un sistema de voto electrónico, un telégrafo automático, el fonógrafo, un generador eléctrico, una batería de hierro y níquel para impulsar coches eléctricos y, como no, la bombilla. Pero bueno… En realidad, hubo más de 20 inventores antes de Edison que lanzaron sus propias versiones de la bombilla, pero Edison lo que consiguió fue una mejor bombilla gracias a tres elementos diferenciales. 1. un material incandescente efectivo, 2 un mejor vacío que sus competidores y 3, una mayor resistencia que hacía que la distribución de energía desde un punto central fuera económicamente viable. Básicamente, la bombilla de Edison estaba mucho más lista para llegar al mercado que cualquiera de las anteriores. La bombilla ha sido, seguramente, una de las invenciones que más ha mejorado nuestro día a día como sociedad, pero como toda invención, acaba teniendo un precio para nosotros. La eficiencia de las bombillas incandescentes es realmente mala, ya que aprovechan apenas entre un 5 y un 10% de la energía para generar luz, y el resto de la energía se transforma en calor. Esto, unido a que cerca del 15% de la producción global de electricidad se destina a la iluminación, nos ha llevado a que en los últimos años se hayan impulsado la adopción de nuevas tecnologías para la iluminación, como pueda ser la iluminación LED, que utiliza 5 veces menos energía y sus bombillas son mucho más duraderas. Se estima que durante este 2020 la penetración de la tecnología LED alcanzará el 61% del mercado global de la iluminación, un mercado que está valorado en la friolera de unos 64.000 millones de dólares al año. Y al ritmo que evoluciona la implantación de la iluminación LED, en unos pocos añitos más diremos adiós al gran invento de Edison, pero nunca nos olvidaremos de sus grandes aprendizajes como esta gran verdad de Edison que dice…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 Hoy hablamos de cómo crear un gran negocio de venta online alrededor de la iluminación LED y para ello contamos con Alex Boxal, cofundador y director de e-commerce de Green Eyes, un negocio familiar que ha ido creciendo de forma orgánica hasta convertirse en un referente en su sector. Con Alex revisamos temas tan interesantes como el tener un negocio B2B y B2C al mismo tiempo y sobre la misma tecnología, cómo un PrestaShop puede adaptarse a estas necesidades muy complejas, los retos de la internacionalización y todos los aprendizajes que han tenido montando un negocio online desde cero, sin financiación externa, pero con muchísimas ganas de comerse el mundo. estamos con Alex Voxal, de, de Green Eyes, que bueno, que es uno de los jabatos del e-commerce. E que Yo lo he tenido en algún evento y he contado alguna cosa, pero tiene muchas ganas de que contara todos sus aprendizajes porque ha montado un negocio muy chulo. Alex, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, a ti, Corti. Encantadísimo de, de estar y lo que te decía, yo soy súper fan de, del podcast y Vamos, todo lo que puedas contribuir, feliz de, claro. de la vida. Pues vas a ayudar a mucha gente, porque lleváis unos años pegándose con esto de, del e-commerce, tenéis un negocio montado muy, muy interesante con muchos aprendizajes. Así te voy a exprimir, te voy sí, a. Sí. a para bien y para mal, eh, aprendizajes por todos lados. Vamos. Pues empezamos con la historia de Green Eyes, porque en tu caso, tu historia y la de Eyes están totalmente unidas. O sea eh, que, que cuéntanos. Eh, exacto. Sí, nosotros somos un, un negocio familiar. De hecho, el el fundador, eh, cabeza de familia y jefe supremo es eh, eh, nuestro padre, es decir, él, eh, pues ellos tenían mis padres tenían un negocio de, de iluminación, no iluminación, perdón, de eléctrico, de baterías, condensadores y demás. Y por el 2012, un negocio tradicional toda la vida de venta, pocas ventas anuales, eh, comerciales eh, y similar. Y tenían un pequeñísimo stock de, de iluminación, de iluminación LED, que es lo que, que era cuando estaba despuntando, así haciendo mucho, mucho ruido, pero iniciándose aquí en, en España. Y a través de eBay, pues se empezó a. Se montó una pequeña tienda que la montó mi padre eh, y se empezó a vender un, un poquito. Luego montamos una tienda acto seguido a los meses o por ahí en. En Arsis, de las tiendas que anuncian también one and one 20 euros y te vendemos el dominio si no sabes montarlo y todo eso. Pues lo mismo, pero en Arsis. ¿Esto que, qué año era, más o menos? Esto final del 2012, septiembre, octubre del 2012, es cuando empezaría. Eh, y montamos pues eso una tienda de en, en Arsis, producto absolutamente fusilado de Alibaba, es decir, ningún producto en stock, casi nada, tiempos de entrega de 30-60 días y clientes ultra cabreados, pero... Pero ahí estaba. <risa> Exactamente, y al final es lo que... Pero muchísima demanda y sin tener absolutamente ni idea, pues eh, lo mismo pues, con los cupones de, de Google AdWords. Eh, en su día cuando era mucho más fácil gestionar la cuenta de Google AdWords, pues eh, ponías ahí el anuncio y ya empezaban a entrar las, las ventas. Y así fue el, el comienzo, más o menos. Y así, Pseudo, sin, sin profesionalizar, por así decirlo, pues estuvimos sí, cinco o seis meses. hasta que ya finalmente, pues, toda la familia, pues dijimos, pues esto ya obviamente no va a ser una cosa así. Eh, de ratos libres. Sí, de, de rato mí. libre ni nada de eso. Y al final, pues nos fuimos ocupando de ello. Ya obviamente, pues. Cogimos, teníamos una demanda de llamadas de call center que necesitábamos eh, solventar y dar servicio, pues cogimos una pequeña oficina, un pequeño call center y, y ahí es cuando empezó más o menos todo. Pues yo creo que como tal se diría con una estructura, diríamos que abril, mayo del 2013 es cuando podría, podría decirse que nació un Green Eyes como negocio como negocio como tal. ¿Y en ese momento seguís vendiendo como dropshipping o ya empezasteis a tocar Ahí realmente nosotros, eh, la filosofía de dropshipping es, es algo que, que seguimos haciendo y que, que nosotros potenciamos a nuestros clientes y nosotros seguimos haciendo y seguiremos haciendo porque obviamente al final somos un e-commerce, eh, un e-commerce familiar, nos autofinanciamos con lo, con lo que vendemos y, y un catálogo grande te da muchísimo, te da muchísimo crecimiento. Con lo cual... Si nosotros en su momento teníamos seguimos una política de tener poco stock, pero un catálogo muy grande de productos con tiempos de entrega muy cortitos, que eso es una cosa que diferenciaba, nos diferenciaba respecto al resto de la competencia, porque nosotros prácticamente todo lo importábamos en avión, obviamente con el sobrecoste que yo tiene, pero los tiempos de entrega eran mucho más cortos y... Y la tesorería no, no tenías esa, esa tensión de 60 días que tarda en llegar la mercancía, entre que se fabrica y demás. Con lo cual, eso es una cosa que, que una filosofía que siempre hemos llevado a cabo eh, y que seguimos manteniendo. Es decir, ahora mismo, el, pues lo que te decía antes fuera de, del micrófono, tendremos 16.000 productos en en stock, eh, en stock en catálogo perdón y en stock podemos tener un 40% aproximadamente en el mejor de los casos. Y obviamente todo lo que se pueda tener en catálogo y no tener en stock y servir en, en plazos cortos o que la gente esté dispuesta a comprar eh, sin, sin mirar tanto el plazo de entrega, eh, es una bendición para, para cualquiera, entiendo. Sí. Además, en vuestro caso, también por poner en contexto, sois un e-commerce B2C y B2B a, a, eh, a la vez, ¿no? Cuéntanos un es, poquito a, a quiénes le vendéis. Exacto. Nosotros eh, somos un e-commerce B2C que, que ha ido evolucionando por, a base de, de obtener conocimiento a, a, a B2B. Hasta que ahora mismo más o menos te diría que somos eh, un 70% B2B y un, y un 30% B2C. Pues es lo que inicialmente montamos la tienda en el 2013 y, y se vendía. Y se vendía y se veía que y nosotros veíamos obviamente pues que vendíamos tanto a particular eh, como a profesional, eh, instalador pequeñito, cosas así, y que teníamos cierta recurrencia. Al final, ¿qué pasa? Obviamente el B2B tiene una, una, una recurrencia... un un círculo de compra mucho más largo, más prolongado y unas cestas eh, muchísimo más elevadas. Dio la casualidad que creo que es 2014 cuando vino Amazon a España, pues obviamente todo lo que es el producto eh, B2C ha ido cogiéndolo poco a poco y aglutinando él. Pues, eh, Tan ta bajo siempre. ¿eh? Exacto. No, Aquí estamos y por eso yo le reto a Jeff ahí. <risa> <risa> no, hombre, al final les va co Amazon Business este que tienen, obviamente les es, es, es un proyectazo porque lo tienen súper guapo montado, pero obviamente les va a costar mucho entrar en, en las trincheras, por así, de de, por así decirlo, de lo que es el, el comercio entre, entre empresas y sobre todo entre pequeñas empresas. Pero pero bueno, ahí nosotros pues poco a poco vimos que en 2014-2015, pues a lo mejor la tendencia que era antes 60-70% B2C y, y 30-40% B2B, si sí, va alternando y, y de hecho a nosotros obviamente pues también eh, mirándolo como, como empresa y proyecto a largo plazo lo que más nos interesa eh, si queremos vivir de esto durante muchos años obviamente y sin sobresaltos y tener una, una base de clientes eh, fiel, estable y a lo mejor eh, y con un crecimiento escalable es migrarlo a un, a un B2B. Obviamente eh, el poder captar el cliente B2B exclusivamente a través de la web es, es muy complicado y obviamente y se, y se tienen que colar y tenemos muchos clientes B2B que, que nos compran como, como B2C y hay que aprender a segmentarlos y demás, pero sí, actualmente tenemos, la plataforma es, es para amba, ambos segmentos de clientes, está diseñada para, para que ofrezca experiencias de, de compra para las dos, tipos de, las dos tipologías de clientes, tienen herramientas para cada uno, tienen tenemos servicios y soportes de atención al cliente y account managers para cada uno con formas de contacto distintas, tarifas, precios, multidivisas, formas de pago, todas las historias, eh, mensajes durante la, la web y demás, todo para los dos públicos y segmentado en la, en la, de la mejor manera posible. Son dos experiencias distintas pero montadas sobre la misma tienda que además en vuestro caso es PrestaShop, ¿verdad? Exactamente. Es dos experiencias de compra di distintas montadas sobre una tienda que si la haces locos te puede costar mil euros, más o menos la tienda un PrestaShop básico te puede costar mil euros. En nuestro caso ya lleva un, un dineral invertido que brutal, pero al final lo que son las, las tripas iniciales eh, y el comienzo de de la tienda era, era eso, un proyecto muy, muy poco ambicioso en el sentido de tecnológicamente poco ambicioso es decir, ahora mismo si es un prestashop obviamente está súper trucado eh, tenemos el, el desarrollo dentro de la empresa, hace una cantidad de movidas increíbles y, y de módulos eh, ad hoc nuestros para dar y tomar, es decir, que podemos montar un add-ons paralelo <risa> de, al de prestashop y, y sacar dinero si queremos pero, pero sí, al final no deja de ser un, un prestashop y, y, y le quedan muchos años de, de vida por eso. Por eso que al final muchas veces la gente tiene miedo, ¿no? dice no voy a coger un prestashop, no voy a coger una determinada plataforma porque luego se me quedará corta. Pues vosotros estáis hablando de eso con 16.000 referencias, con mix de stock sí, dentro nosotros, fuera, eso. tenéis de todo. O sea, luego, luego iremos profundizando, pero no es como una envidia de plataforma. Sí, es un prestashop con... Creo que son 17 idiomas, y pues, y todos los países que, que no tienen euro pues con su correspondiente divisa y demás, y, y funcionábamos. Es, eh, yo eso que tú dices de muchas veces que se queda pequeña o que se queda corta la plataforma en, en casos de PrestaShop, antes pasaba con, con WooCommerce también mucho, porque los Shopify a lo mejor ya tiran a otro segmento de tienda y, y está más, más, acotado. más acotado, exacto. Eh, y siempre era lo mismo, es PrestaShop y tienes que pasar a más gente porque se te queda corto el PrestaShop y, y no tira. Pero en nuestro caso, y no hay ningún atisbo de que vaya a poder quedarse corto en, en absoluto. Es decir. Y además que ya sois grandecitos, cuéntanos vuestro número, lo que quieras puedas contar, pero para que la gente haga una idea de, del tamaño que ya vais teniendo, porque, porque dice negocio familiar, pero, oh, sí, no, pero ya no, es un bicho. Ha, ha tenido un crecimiento, pues... Eh, importante. Es decir, ahora obviamente se mira todo con, con mucho cuidado, eh, no sé cuántos empleados puede ser, unos creo que 40, 40 y algo más o menos. Y sí, pues sacamos unos 500 y pico pedidos diarios eh, y cifras de facturación, pues más o menos pues, este último año hemos rondado casi los 9 millones de euros. Hemos tenido ahí un par de años de, de crecimiento más, más lento. Eh, aprendiendo. Es decir, empezamos súper fuertes, tuvimos un par de años más despacito y ahora ya hemos cogido una dinámica de crecimiento súper, súper positiva y, y con unas expectativas muy, muy, muy buenas eh, para estos tres próximos años. Es decir, eh, hasta hace nada solo vendíamos en hasta hace nada. Te estoy hablando. Ahora estamos en 2020. Hasta el hasta hace un año y medio, prácticamente vendíamos en España y, y en Portugal. Eh, Ahora mismo, ya te digo, estamos eh, ahora mismo el treinta y pico por ciento de las ventas de, de Green Eyes eh, a día de hoy ya son fuera en el extranjero y, y, y ya te digo, la idea es replicar prácticamente los, los mercados de España en, en, cada, en cada país de nuestros países objetivo, que son los mismos que todo el mundo, desgraciadamente. <risas> es decir, a mí me encantaría poder vender en, en la República Checa lo mismo que en España pero cuesta bastante más. Es decir, ahora mismo eh, vender en Francia, Alemania Italia está a huevo. Básicamente, es decir, para nosotros es es, habiendo montado una estructura como tenemos, con optimizado todos los procesos tanto de venta como de logística y demás, pues está, es relativamente sencillo. Es decir, no nos, no nos está costando mucho ahora mismo crecer. Nos ha costado aprender a hacerlo de manera rentable para la estructura de, de un e-commerce pequeñito, que empieza en un mercado totalmente de cero, que tiene que crecer en base a una, a una rentabilidad desde el momento prácticamente uno, eso es lo que más ha costado que eso ha costado pues eh, un par de años. Es decir, yo di llevo diciendo que a lo mejor llevamos un año bien vendiendo en Europa, pero aprendiendo a vender o intentando vender y encontrando la forma óptima, pues sí que llevamos más tiempo, bastante más tiempo dando, dándole vueltas. Muy interesante. Te hace una pregunta de base. ¿Por qué el mercado de la, de la iluminación? Lo mismo, ¿no? Porque los que somos profanos como decimos ni, ni puta idea no, no, como sí, de grande es, pero es un mercado de la leche. es eh, De hecho, te diría que nosotros en, en la parte B, B2B... Eh, es, es un mercado, es súper es tocho, es, decir, es un mercado que además tiene un, mueve un montón de, de economía sumergida, desgraciadamente. Nosotros no, nosotros estamos ahí en el programa este de, de Hacienda, que enviamos todas las facturas diariamente, con lo cual, aunque quisiésemos vender en negro, no, no, no, puede, se, puede. <risa> no se podría, pero, pero sí mueve un, un montón de, de dinero. Y aquí a lo mejor en las empresas, no sé... Eh, es que es, es, es, es, es un mercado inmenso y, y de hecho hay, hay como sub, sub ramificaciones porque a lo mejor no sé, si, si quieren construir una, una de las cuatro torres estas de, de Madrid, pues obviamente todo eso lleva una iluminación, es decir, lleva unos proyectos de iluminación. Esos, desgraciadamente, no nos los compran a, a Green todavía, pero sí que teníamos proyectos, por así decirlo, de, de iluminación de, de ese tipo que a nosotros nos obligaban a subir el precio, nuestro precio de, de venta, el, el precio de PVP que daríamos a cualquier particular, nos lo obligaban a multiplicar por, por por el doble o el triple para poder entrar en esos proyectos de para que para que vean lo que, lo que se puede mover. Pero sí, eh, a nivel de, de España, pues no sé, Philips, que obviamente podría ser a lo mejor el la empresa más más grande de, de iluminación aquí en España, no sé si facturaba creo que 145 millones de euros hará 4 o 5 años. Es decir, eh, y te diría que hay ah, por miles de empresas. Desgraciadamente no podría decir cuál es el, el, el tamaño del mercado porque además hay, hay 100.000 vendedores, hay 500.000 importadores, cada día puede haber uno que se dedicaba la semana pasada a vender muebles mañana puede dedicarse a la iluminación perfectamente y al día siguiente a importar ropa y montar otra tienda de ropa, con lo cual es es muy complicado, pero sí, el, el mercado es eh, realmente grande y es, está en constante evolución, así por así decirlo. No es una cosa que que hoy te empiece y, y digas, bueno, va, va a tener un parón, porque mientras haya construcción, haya vida, haya negocios, haya, se estén montando se estén montando cosas, es una, es una constante renovación, así que en ese sentido aunque nuestro producto tenga que durar 30.000 30 horas, que son un montón de, de, horas. de horas encendidas, eh, tenemos margen por eso. Sí, que... Por eso, es de estas cosas que hagas por supuesto, luego cuando te pones a ver números dices, pedazo de industria tan interesante. Sí, sí. Y que bueno, bueno es que no, no tenemos absolutamente ni idea de cuánto puede ser, es decir, sí. ahora mismo. Pues eh, también te quería preguntar, el eh, que lo has comentado un poco por encima antes, que claro, vais a B12, a B2B, con la misma plataforma, luego la experiencia es un poco distinta, pero la captación la trabajáis de forma distinta, de la misma forma, cómo se entran los clientes. Es, eso es una de las cosas que todavía yo creo que en este sector y en, y en muchísimos habrá, que, habrá que, que explorar. Realmente nosotros la, la captación, lo que son... Los canales son, son los mismos, obviamente, con, con mensajes y, y, y campañas eh, distintas enfocadas a, a un público o a otro. Luego hay medios propios, eh, pues como pueden ser newsletters o, o contenido que se va generando, que se genera ad hoc para, para un segmento o para, o para otro. Pero luego es, es lo que lo hemos comentado previamente. Hay mucho que se cuela, que tú tienes una campaña para, para particulares y se cuelan profesionales y tienes que cambiar rápidamente el mensaje y además luego eh, hay claro uno, uno dice ah pues un negocio B2, b2b eh, cómo captas a los a los clientes y dice ah pues no en LinkedIn no sé qué claro pero es que no todos los profesionales están en, en LinkedIn ni mucho ni mucho menos y en nuestro caso eh, nuestro B2, B2B principal no es perfil de LinkedIn ni es un perfil muy digital, por así decirlo. Con lo cual, ¿cómo lo captas? Pues realmente teniendo ahora mismo presencia en los canales que tú entiendes que él pueda, que él pueda frecuentar con, con mayor asiduidad. Es decir, eh, sí, desgraciadamente pues Google Ads es una, es una fuente muy grande, obviamente de, de captación, SEO también. Obviamente, claro, tienes que trabajar campañas totalmente distintas para un particular que para, para un profesional pero ahora mismo eso es, es, te diría que es el, el 70% de nuestro, nuestro canal de, de captación y, y luego pues eso eh, afiliación por ejemplo afiliación nosotros tenemos una, una cuestión muy, muy curiosa que es decir al final afiliación es la gente es, busca mucho cupón descuento en afiliación ¿qué pasa? que si un, un profesional eh, Pone cupón Green Eyes descuento y ya tiene una tarifa de descuento y a través de la y ya tienes que pagar encima que lo encuentra a través de afiliación y tienes que pagar esa comisión, ya estás eh, machacándote. Con lo cual son aprendizajes que a posteriori, es decir, ya tienes que tener un pixel de afiliación eh, que esté segmentado con dos comisiones distintas, una para B2B y otra B2C y, y ahí ya vas con menos menos miedo en vez de tener que, eh, que cerrar el canal al, al completo. Pero sí, es, es eso. Y en eso estamos trabajando, en optimizar todavía más los procesos de captación, dándole vueltas a ver de qué maneras más imaginativas, por así decirlo, o dentro de todas las herramientas que tenemos, pues eh, dar eh, para conseguir abarcar más, más clientes o otra tipología de cliente distinto de la que actualmente pues, entra a través de, de los canales más o menos de, de búsqueda directa o de SEM que, que tenemos. Dentro del SEM, eh, ¿qué funciona mejor? Eh, ¿SEM tradicional o Shopping? Es, shopping ahora mismo es, eh, ya te digo, en nuestro catálogo de, de 16.000 referencias, Shopping nos funciona muy bien, es decir, hay, y los, los costes por conversión en, en Search eh, han subido muchísimo, es decir, luego sí que es cierto que hacemos pues, lo mismo, eh, listas de remarketing en Search para, para B2B o B2C, obviamente, pues... Tipo de ese tipo de audiencias segmentadas nos funciona muy bien eh, y hay, obviamente te baja bastante los, los costes de, de conversión luego en social media pues el remarketing a través de, de Facebook para el perfil de cliente B2B que nosotros tenemos es decir que ya es cierta edad, obviamente no es es, es curioso claro, que vayas a Facebook para B2B porque, claro, porque porque tu B2B es, es, es B2B, esa B claro, pequeñita, ¿no? Es, de, es porque es el, el que instalador, es, imagínate, claro, exactamente, instalador que se montó una página de Facebook en su día uh, electricidad, no sé. Pepito. Exactamente. Y tiene ahí la página y él sí lo frecuenta, porque claro. si le hablas de Instagram que se le, le da un infarto al corazón, por claro. eso te digo. Así que eh, es, es así, básicamente. Sí. Pero es muy gracioso. ¿Cómo, ¿Cómo evoluciona esto tan rápido que ahora Facebook ya es para perfil madurito sí, sí, sí, sí, de, totalmente, y, sí. y old school? ¿no? Que dices, alguien no digitalizado está en Facebook. Que es no, no, también. totalmente. Es que es, eh, es... Vamos, y por ejemplo, nosotros tenemos una, una app y... Claro, a mí no se me ocurriría bajarme la app de GreenEyes bajo ningún concepto, porque dices, ¿para qué quiero una app de, de, de GreenEyes? nos sirve a nosotros pues para canal de, de captación y de fidelización en, en B2B, eh, para B2B, nos, nos viene de, de maravilla. Es decir, claro, una app transaccional, tú te bajas la de Amazon, obviamente, porque sí, porque es mucho más cómodo, pero no creo que nadie más en, que no tenga ningún interés en, en alguna tienda en concreto, se, se baje la app de cualquier otra tienda, porque al final, salvo que vayas a tener que hacer una compra muy recurrente y, y de manera muy continua, pues con, con la app que nosotros tenemos sí que nos funciona muy bien pero en un perfil eh, 100% B2B. Claro, de alguien que va a estar todo el día comprando... Todo el día exactamente gente que te puede hacer incluso dos, tres, cuatro compras diarias eh, tranquilamente pues eh, para eso es una... Realmente no lo tenemos como una como un canal más de captación, a lo mejor de, de tráfico sí. sino es como una herramienta más de trabajo para, para nuestro público. Vamos a entrar un poquito ahí porque también nos preguntaba Salva Macía un poquito una pregunta que iba a por esta línea que es ¿qué tipo de, de herramientas y de, y de funcionalidades o incluso de cambios a nivel de UX habéis introducido para ayudar más a ese cliente B2B? Pues eh, ahí realmente la, la plataforma, el, el presta es eh, un, un cliente B2B o un B2C se logan y la experiencia es totalmente distinta en el sentido de ya no solo el, el, lo más básico obviamente que viene por defecto en, en PrestaShop que es el cambio de precios que eso está a huevo, es decir eso no tiene ningún misterio. Pero luego lo que son todo tipo de, de estructura de, de banners, mensajes, todo eso cambia. cambia por completo. Luego, y luego, de hecho, en la ficha de producto, el, el cliente tiene pues una serie de herramientas para, para ellos ver pues, fichas técnicas, que es lo que, que es una cosa muy demandada, catálogos a medida, eh, tienen sus propios accounts, o acceso a sus propios accounts. A un manager a nivel de mi cuenta, o si, por ejemplo, si él está logado y se mete en el chat, eh, no le atiende el, so las, el, el soporte técnico o la atención al cliente estandarizado, sino que le atiende su, su propio account con su bueno, pues que ya sabe obviamente de qué, de qué cliente se trata y sus necesidades, y, y a lo mejor muchas veces eh, obviamente pues como está conectado con el, con el CRM, pues sabe, le puede preguntar directamente sobre una oferta que había preparado en no sé cuándo eh, y demás. Y todo ese tipo al final son cosas de son cosas que como tal, ¿no? Cuestan dinero el desarrollarlas y el, y el planificarlas, pero luego al final eh, no es una inversión que tú tienes mensualmente de, bueno, pues me tengo que gastar. Eso lo sustituyes por los 10, 15, 20 mil euros que te tengas que gastar en captar nuevos clientes, por así decirlo. Pues sí, eh, herramientas de esas tienen... Hay un, hay un pool de herramientas, de hecho nosotros le llamamos una especie de toolbox que en vez de ser un área de mi cuenta es, eh, es un toolbox que, que tienen los, los clientes de B2B que tienen, pues es, ya te digo, eh, tienen para hacer dropshipping, tienen para descargarse tarifas ad hoc, ellas a, medid a medida, tienen para descargarse las fichas técnicas como si fuesen suyas con su empresa, con es decir, en vez de que tengan que hacer un catálogo, porque es una cosa que se lleva mucho todavía en, en el sector, el tener un catálogo en PDF y que lo tengan que llevar a la imprenta, pues ellos pueden introducir su, sus datos, sus logotipos y sus historias y sus márgenes y se imprimen un catálogo ya maquetado eh, en PDF con que lo pueden ya estar listo para presentar a un cliente y lo pueden hacer eh, a demanda, es decir, eh, si que tiene una reunión que le sale una reunión en una hora y le quieren meter un palo gigantesco a un cliente, pues eh, generan <risa> su <risa> catálogo con su margen brutal y, y se lo enseñan tan, tan felices. Y todo ese tipo de herramientas, pues eh, sí, luego eh, tienen... ¿Qué más tienen? Eh, bueno, nosotros trabajamos mucho envío a... trabajamos mucho B2B con envío a cliente final, es decir, nuestro, nos compra el, el cliente profesional y lo tiene que enviar a, a su cliente final. Si eh? su sí, sí, cliente final obviamente <risa> tiene conocimiento de Grinnell, es muy probable que que en, en la cadena le acabe, le acabe saltando. pues Y obviamente tampoco queremos eso. Eh, pues al final se hacen a, eh, envíos anónimos al, al, cliente, al cliente final de, de, nuestro, de nuestro cliente eh, de manera 100% anónima. Es decir, eh, albarán de nuestro cliente, etiqueta de transportista totalmente... Eh, inocua, que nos, no pone ninguna mención a, o sea, sois a, dro a dro dro Drop extremo máximo porque lo hacéis todo. O sea, es, o sea. Exactamente, sí, sí, al final no tiene que hacer nadie. De hecho, nuestro, tenemos módulos para implementar en, en PrestaShop o todos los feeds para el resto de plataformas, eh, salvo para Shopify, pero para el resto sí tenemos. Y, y de hecho, nuestro módulo, es, pues lo comentábamos previamente, también funciona muy bien es capaz de recuperar los pedidos directamente desde la tienda del dropshipper a la, a la nuestra para que el cliente directamente solo, o pague el pedido o se cargue contra su línea de, de crédito. Pero sí, la verdad que está funciona. Eso es un, un punto importante, la verdad. Pero está guay. Habéis sido capaces de ver que al final lo que tenéis son un mogollón de comerciales. a los tus clientes sí, B2B es que es son esa. comerciales de Green Eyes. Y, es con lo que, y nosotros lo que tenemos que tratar es, obviamente... Tenemos que centrarnos en, en dos cosas muy, muy importantes. Una, en captar nuevos clientes, obviamente, pero luego sobre todo en, en hacer que los clientes que ya tenemos, que son mmm, profesionales, pues que capaz de potenciar su negocio gracias a, a lo que nosotros, al valor que nosotros les, les ofrecemos. Que al final es que es sobre todo, sobre todo eso, vamos, en cuanto más vendan ellos, más vamos a vender nosotros y que estén muy contentos con con las herramientas que nosotros les damos, básicamente. Bueno, Mola, muy, muy interesante. Luego, a nivel de, de conversión, ¿tenéis media la conversión B2C, B2B? Y ¿Puedes y dar son, datos? Son mundos totalmente distintos. Es decir, la conversión eh, B2C es una conversión, es, está por encima del promedio de e-commerce e normal. Es decir, sí que tenemos, siempre hemos tenido muy, buen, muy buenos ratios de, de conversión. Es decir, eh, no sé si en B2C está cerca de un 3%, que es bastante, bastante decente. Pero en B2B, de hecho, ahí tenemos hasta ratios de conversión en base a los, a los intervalos de, de facturación que nos, que nos compra cada cliente. Es decir, ahí los clientes obviamente con un, un descuento más bajito y con un porcentaje de compras más bajo tienen un ratio de conversión distinto al que, al que nos está comprando diariamente. Pero sí tenemos, eh, te diría que a lo mejor fácilmente el, el porcentaje de clientes que más nos compran pueden estar en un 8% de, de ratio de conversión tranquilamente por eso a esos hay que obviamente pero eso es gente que a lo mejor te está comprando 5 o 6 veces a la semana claro. eh, tranquilamente Qué gustazo ¿eh? Eh, no no no sí, al final lo que pasa es que ese también tiene tenemos un número grabado en, en la centralita eh, prácticamente claro. ese ya es y hay que preguntarle qué tal está la familia obviamente cada vez que llama <risa> Y, ¿Y alguna cosita que hayáis hecho para mejora de conversión que, que para ti haya sido un aprendizaje? Y digo, o sea, esto funciona de verdad, porque me, hablamos siempre de mil cosas, pero, pero luego es complicado alguna que realmente te ayude. Sí, el, desde separar, obviamente, ¿qué hemos hecho? Pues quitar campos en, lo, en el registro fue una, un cambio brutal. Es decir, nosotros al final... Esto era una mala práctica por así decirlo, pero bueno eh, sí que pedíamos una creación de cuenta a lo mejor un poco más larga de, de lo habitual, porque ya le estábamos pidiendo la dirección. Aunque estuviese a huevo que iba a comprar, pues esos fueron, son cambios, pero tampoco son cambios que digas, joder, has, has hecho algo fuera, fuera de lo común. Por ejemplo, sí que hicimos una, una, la landing de captación de, de profesionales. La, re, la rehicimos por completo en julio, yo creo. Eh, en base a pues, una auditoría que nos hizo una consultora, nos hizo un diseño muy, muy, muy chulo, un, bueno, un esquema, un prototipo muy chulo. Y, y ese cambio es brutal. Es decir, ahí, por ejemplo, sí que hemos triplicado prácticamente el, el número de, de leads de, de profesionales que teníamos de junio a, a lo que llevamos de, de año. Pues eso es un cambio espectacular. Y eso sí, obviamente, eso sí que es CRO, UX eh, y analítica, básicamente. Trabajando, pero hay que tener esa mentalidad de, de decir, venga, quiero explorar hasta dónde hasta dónde sí, puedo exacto. llegar. Ya, eso sin testa ven y nada. Yo reconozco que fue hacer el cambio un día y a partir de ahí ver la, la medición. La evolución. Exacto. Bueno, pero a veces también en caliente ya, hay que ya, hacer ya, las sí. cosas. Sí, no, exactamente. El, nada, eso, vamos, sustos, ya. microinfartos tenemos unos cuantos al <risas> Encima lo tenéis toda la familia junto. Que, exacto, que exactamente. Es, es decir, microinfartos y discusiones, sí, sí. esos son todos los días. Y luego la parte de recurrencia que cae claro, para vosotros es brutal, la trabajáis, ¿trabajáis algunas cosas? ¿Qué es lo que más recurrencia os aporta? Lo que más recurrencia aporta es el cliente profesional, obviamente. El, eh, es, eso es donde, donde se trabaja y lo que nosotros entendemos al final, donde se hacen más esfuerzos de captación en captar ese esa tipología de cliente, eh, donde se hacen más esfuerzos también muchas veces en, tener algo ese, en trabajar el tipo de producto que va a generar esa recurrencia, obviamente. El, y luego obviamente el, el tener una comunicación o unos canales de comunicación muy fluidos y una disponibilidad siempre muy fluida a esos a esos clientes es decir, por canales de comunicación me refiero, ya no solo la comunicación nuestra activa en el sentido de ya obviamente enviar una newsletter ya no tiene ningún misterio enviar una, una newsletter eh, personalizada por determinadas acciones que el usuario genera ya obviamente está más trabajado, pero tampoco sigue siendo una, una cosa eh, que por, por descubrir. Pero, por ejemplo, a lo mejor el, el hacer todo eso y que cuando el cliente tenga una necesidad de contacto rápido contigo por cualquier emergencia, que siempre haya una disponibilidad y, una, y personas, porque aquí sí que es capital humano, disponible para poder solventar esas, esas cosas, eh, sí que es a lo mejor un, una cosa que nosotros trabajamos más. Y le damos más prioridad, obviamente, al B2B que, que al B2C eh, en ese sentido. Porque al final, quieres que no, eh, nosotros... Es un, nuestro producto es, es un producto que, que es muy... Es, es un canal online, es un medio de, de venta online, pero al final vendemos un producto que es complicado de, de, de instalar, con lo cual muchas veces el, el particular sí que siempre muchas veces requiere de esa atención. Y por mucho que trabajes páginas de fake news, bots, chatbots para contestar en el chat y demás, hay cosas que, que no, no alcanzas. Y, y el B2B, la relación, siempre tienes... Nosotros tratamos eso, de, de focalizar a través de un canal online una relación personal entre, entre el cliente y, y nosotros. Es decir, eh, aunque el, cada cliente tenga un account manager que no vaya a ver en su vida, pero que al menos que se, se trate de establecer un, un vínculo y aunque de 10 emails que le mande la account manager, 9 sean automatizados, pero que el, el cliente sepa que, que la empresa se preocupa por él. Que sienta un poquito de calor. Exactamente. Sí, sí. Mola. Me comentabas también antes que una de las cosas que funciona muy bien es lo, lo de las líneas de, de crédito, que me parece algo sí, curioso, verdad. que no tiene. Bueno, no, no es aplicable en todos los verticales, pero en un B2B. Claro, dices joder, eso es fidel. Claro que fideliza. Al final eso es un factor de fidelización muy, muy grande. Nos ha costado pues pues fácilmente nos habrá costado 40.000 euros de, de impagos hasta que al principio... <risa> hasta que pillas el punto <risa> exactamente, de... Exactamente, hasta que ya ahí, pero ya lo hemos fidelizado muy bien. a los <risa> No, exactamente, al final lo que se hace es... Eh, hay, obviamente, en nuestro sector B2B hay, es, es, es muy habitual el hecho de... pues Compran para porque van a montar para una obra y, obviamente, hasta que no esté terminada la obra, pues eh, no van a cobrar. Y, y mientras tanto, pues hay un lapso de tiempo importante. Pues obviamente, obvio, nosotros preferimos que nos pagasen al principio, pero vamos, es entendible al 100%. Pues ellos tienen a lo mejor 30 a 60 días para, para realizar el pago. Y, y mientras tanto, pues nosotros, obviamente, en base al, al riesgo que, que ahora les da la, la aseguradora, al principio lo hacíamos en base a un algoritmo propio, entre comillas, <ríe> desarrollado por nosotros y por eso fallaba más que una escopeta de feria. Pero eh, ahora mismo vamos sobre seguro y si se le dan unas líneas de, de crédito, pues en función del, del volumen que pueda trabajar el cliente y a partir de ahí, pues él va comprando y, y a final de... De cuando venzan las facturas, pues eh, paga por recibo y demás. Pero él sí, él tiene una especie de pues extracto bancario cuenta de PayPal en el que más o menos ve el volumen de su crédito que tiene, lo que ha gastado como, o como la tarjeta de crédito, cuando le van a pasar los recibos y las facturas que, que componen esos esos recibos. Y al final, sí, eso es, eh, al final eso es la mayor fidelización, obviamente, el, el que estén confiando y que te estén dando... A ver, todo el mundo se queja de los bancos y generalmente le cuesta muchísimo cambiar de, de banco a la gente. Pues al final, eh, si nosotros le damos dinero y encima les tratamos o procuramos tratarles muy bien, pues eh, obviamente lo que buscamos es que el, el churn rate este que, que le llamen, pues que sea lo más, lo más bajo Ojo, posible, sí. sí. Además, eh, pues me contabas también antes que tenés una especie de onboarding, ¿no? Cuando se registra alguien, sobre todo del sector B2B. Sí, correcto. Eh, habéis definido un flujo para acompañarle durante unos días. Si no, lo puedes contra un poquito, pero eh, eso exacto, es un sí. aprendizaje brutal. Al final nosotros lo que tenemos es, y, y, y esto obviamente es son procesos que se dieron pues a lo largo del tiempo. Nosotros inicialmente lo que hacíamos era montar, mont, Teníamos una idea y montábamos una herramienta cojonuda, ¿pero qué pasaba? Pues que obviamente esa herramienta pues se quedaba eh, no obsoleta, pero sí tenía un uso residual porque estaba ahí aislada y a lo mejor eh, nadie sabía realmente el, el para qué funcionaba o, o si sí lo sabían, pero no sabían que podían utilizarlo para otras cosas o, o muchas veces nunca llegaban a saber que, que existía como tal. Eh, ¿Qué hicimos al final? Pues dijimos, pues jolín, tenemos 100.000 herramientas, cada una es un, un silo, por así decirlo, y hay, y hay que pues, unirlo todo y, y tratar de darle un, un sentido a todas ellas y que el cliente sepa cómo puede, cómo puede utilizarlas. Al final, ¿qué se hace? Pues eh, un cliente personal se registra, eh, tiene acceso al a toolbox que, que tiene él con todas sus herramientas y, y claro, muchas veces, salvo que el cliente tenga esa proactividad de poder a, analizar cada herramienta y saber de qué tratan, pues realmente eso pocas veces lo hace realmente la, la gente. Con lo cual, nosotros sí tenemos un proceso de onboarding en el que su backup manager se presenta de manera inicial en, a los, creo que son 15 minutos de, de registrarse, eh, y a partir de ahí, pues periódicamente, durante un flujo de, de seis contactos, creo que, creo que son seis o, o cinco contactos, pues con una periodicidad de tres, cuatro de días, pues les va haciendo contactos y les va mandando una especie de tutoriales muy cortitos de tienes esta herramienta, recuerda que la tienes, que la tienes aquí y que sirve para esto. Y tienes que utilizarla de esta manera, y, y si la utilizas te va a reportar esto. Es decir, que tienes un catálogo, nunca has tenido un catálogo, y a lo mejor, mira, si tienes un catálogo, pues te va a servir para, para poder tenerlo en, en tu iPad y presentarlo a tus clientes. Es Una cosa que a lo mejor no es muy obvia, pero a lo mejor eh, nunca habías caído en que ibas a tenerlo en una tienda, en un proveedor de, de iluminación y que seguramente tu otro proveedor de iluminación no te lo vaya, no te lo vaya a dar. Está guay porque es recordar tu proposición de valor, que muchas sí, veces nos olvidamos. Pensamos que la gente que, que nos va a comprar se la sabe y, Exacto. y pues no, o sea, a veces no, no, no sabes no, no, ni, sí. ni cuándo son los gastos de envío gratuitos, ya comprado 50 veces. Eh, sí. Exactamente. Al final es son cosas que ya realmente hay lo básico lo sabe todo el mundo y lo lleva muy interiorizado, obviamente. El, pues sí, el tema de los gastos de envío al final. Nosotros tenemos unos gastos de envío distintos para para particulares y para profesionales, pero es una cosa que ya ha perdido totalmente el, el valor como tal. Es decir, al final tienes que y, y sobre todo que es una cosa que te puede copiar cualquier persona en un segundo, cualquiera que haga sus, sus cuentas bien o que te o que las haga mal, pues que es más peligroso, casi lo, lo puede hacer y y fastidiarte a ti. Con lo cual, al final, sí, es lo que se busca en nosotros. Y, y además es lo que nos va a dar la, la vida a largo plazo, es decir, a, el, el generarle un valor muy potente al, al cliente. Eh, en, en eso es prácticamente la, en lo que nos centramos, obviamente. Y sobre todo que al final es eso, que es que re, rentabilizas la captación de los clientes claro. en, en una barbaridad. No, no, eso, eso me gusta, lo de que al final darse cuenta es, es donde capitalizas el dinero, ya que sí, me sí, he gastado paladas de dinero para traer a clientes no, es que, que no, los tengo que... Exprimir. No duele exactamente, no. y sobre todo el hecho de... Y ya cuando tienes la certeza de decir, pues... Lo que... Tienes un presupuesto, obviamente, para, para captación, que al final es, es en lo que casi todo el mundo coincide en el e-commerce, que es donde se va el dinero, porque por mucho que, obviamente, eh, gastes en programación, en desarrollo y demás, en producto, al final... Eh, en, en tirar dinero en publicidad eh, o tirar porque hay mucha gente que, que obviamente se, se gasta sin, sin muchas veces sin tener conocimiento o se gasta para captar y luego realmente lo que tienes detrás no, no, no lo vale es decir, o creas unas expectativas en, en, la, en las campañas que realmente luego no lo soporta el negocio pues en nuestro caso o sea, el, lo hemos hecho, ¿eh? Eh, los primeros además pero ahora realmente es eso el, el tener la certeza de decir Jolín pues Sé que todo lo que estoy invirtiendo en, en publicidad está muy respaldado por el producto que... Porque es un producto, al fin y al cabo, el e-commerce, e pero el e-commerce, el conjunto, o la experiencia de, de compra, de comprar iluminación en, en, en Green Eyes, pues que está muy respaldado y que, y que sobre todo que la experiencia de, del usuario va a ser muy positiva. Eh, te da una tranquilidad y sobre todo que te hace entender muy bien luego realmente lo que puede suceder ¿O cómo tienes que gestionar las, las campañas por fuera? No, no, no. Ahí mucho aprendizaje. Llevo la gente a eh, aplicar, aplicar no, todo no. esto que, que, que parece que tal, pero tiene, tiene mucha importancia. Te quería preguntar también, porque tú has probado Me Costa, mogollón de herramientas e-commerce y demás. ¿Cuáles son las que realmente al final estáis utilizando a día de hoy y te aportan valor? Para, para que si alguien te preguntara, oye, ¿qué tres cosas tengo que integrar externas a, a mi plataforma? ¿Cuáles son las que más valor te han aportado? Al final, sí, nosotros hemos probado la de la, un montón, sí. sí, es cierto. Y al final, y yo y te, y te diría que prácticamente todas hubiesen servido igual de bien. Ahora, haciéndolo en perspectiva. Es decir, yo soy el primero que muchas veces antes decía jolín, esta no funciona, esta no sé qué, esta no tiene esto y la otra sí lo tiene y, y por eso funciona mejor o nos va a aportar más. Y realmente, al final, muchas veces también es encuadrarla dentro de, de la estrategia de, de cada empresa. ¿eh? Al final, yo soy 100% sincero y yo creo que te diría que, que ahora es cuando, cuando menos dinero a lo mejor podemos estar invirtiendo en, en herramientas externas y y más valor se las, se las saca y, y eso es no sé a lo mejor en bueno tú obviamente en recomendadores de producto tú sabes también más que nadie realmente eh, al final nosotros te diría que ahora mismo no tenemos un recomendador de productos eh, que funcione con 100% con, con inteligencia artificial sino que funciona con reglas de, de recomendación de, de productos eh, y al final y nos funciona realmente. Es decir, luego antes teníamos a lo mejor una herramienta que se dedica a ese proceso era para, para newsletter y, y flujos para crear flujos de pues de estos de emails. Y ahora tenemos una herramienta que, que hace eso, eh, pero que también pero no es ese proceso solo para esto, sino que, que hace más más cosas. Es decir, que también te hace notificaciones push, te... ¿Cuál es? Se puede... Eh, seis manago creo. Ah, y que es de ¿cuál? las económicas, es decir, sí, que sí. no es de las caras en absoluto. Es decir, eh, digo, al final es sobre todo el, el, el disponer de tiempo para poder sacarle el rendimiento y sobre todo que no decir, ah, pues mira, pues monto este flujo y ahí se queda y funciona muy bien. Sino que al final encuadrarlo todo dentro de una estrategia global de lo que tú quieres... Bueno, sí, como hacer un... un el sales funnel el canvas sí, que tú tienes, por así decirlo, sí. que yo lo tengo ahí bien impreso, sí. lo he impreso como 500 veces y el de la imprenta me dice tú, es que lo tengo muchísimo. <risa> así que, pues, el trabajarlo mucho, obviamente, claro. al final. Pero sí, a nivel de herramientas, de hecho, eh, teníamos, bueno, tenemos Salesman algo, eh, obviamente, Google Analytics, que es eh, un Google Analytics trabajado, obviamente, con, con cabeza. Eh, Hemos tenido toda la vida un buscador que es que reconozco que es súper bueno, que es DoFinder eh, y hemos dejado de utilizarlo recientemente, pero porque hemos sacado uno que, que lo hemos hecho nosotros in house, eh, que justo está hecho es proceso para, para iluminación LED, yeah. básicamente, es decir, y nos funciona y tiene cosas que, Jolín, la verdad que está mal decirlo, pero yo me obviamente hay un un proceso hasta que hemos sacado Green Finder ah, <ríe> bien, me gusta el nombre <ríe> eh, hemos eh, pues hemos estudiado mucho Do yeah. Finder y hemos estudiado pues otros otros buscadores que hay para hacerlo eh, para nosotros claro. por así decirlo y te diría que herramientas como tal no tenemos más. Ah, guay, habéis ido reduciendo, pero no, no pero, pero una es un, pasada, es un sí, buen sí. aprendizaje decir, oye, cuanto más sabes de tu negocio, sí, sí, más te focalizas en por Todo lo que es eh, tema de construcción de feeds y demás, eh, que hay muchas herramientas que te sirven para pues, generar feeds para exportar a, a, a plataformas de venta y demás, igual nuestro producto es súper complejo, tiene 100.000 variantes y al final tardamos menos en, en crear nosotros nuestros propios feeds, es decir, que el, el proceso de aprendizaje de las herramientas para crear los feeds era más, mucho más largo que, que el propio nuestro de crear el, de estudiar la documentación de, de la plataforma y, y, no. y, y, y crear el feed, por así decirlo. También te digo una cosa, si son unos apañados. No, eh, no, no sí, al final no es. siempre pasa. Pero hemos probado la de Dios de herramientas. Claramente. Yo lo soy, soy, sincero. Y de hecho todas sirven, ¿eh? que, sí. Y es que es lo que te digo, que al final no. Las que no en, nosotros nosotros tuvimos Salesforce y no fuimos capaces de hacerlo funcionar. Claro. Y obviamente Salesforce no creo que, que sea malo, obviamente. Ahí el, la culpa es 100% nuestra, obviamente. No, pero es... que cada que, que herramienta tiene su curva de aprendizaje. Si sí, sí, sí. no te la puedes permitir. Dices, oye, si tengo un día a día que, con mucha batalla como nosotros... No, no, no, es... 100%. Sí, claro. Es que al final y en eso nos centramos muchísimo ahora. en el, Es decir, en, en herramientas y herramientas hemos probado un montón. Pero que al final estemos sacando partido, hayamos aprendido es sobre todo a, a coger una y de verdad aprender con ella y, y sobre sobre todo saber las necesidades que tenemos hasta dónde se puede, hasta dónde le vamos a sacar partido es decir, ahora nosotros no nos, no nos serviría, por ejemplo, una, una herramienta de, de atribución de que, que te hacen, creo que hay alguna de estas que también te mide la atribución de las llamadas que recibe el call center, eh, no nos sirve básicamente, ahora mismo seguramente sea maravillosa y pero no es para nosotros en este, claro. en este momento. No, pero está guay eso, estrategia. O sea, a mí me gustó mucho. Oye, píntate todo, todos tus puntos, ve donde necesitas algo y te vas ahí. Y ya que utilizas una herramienta primera al máximo, pero sí, usar sí, sí. menos, pues sí que hay mogollón de gente. Al final, esa herramienta vale en una pasta. No, no, sí. O sea, sí somos sí. todos de... Yo cuando vendía... Insisto, si es poco, claro, pero es poco la tuya, poco la del otro, poco la del otro. No, no sí, Te juntas pues... con 10, 20... Bueno, sí, luego tenemos eh, herramientas de... Eh, tenemos una herramienta para que hace, perdón, la optimización de los, de los embalajes y el checkout, que, que esa es, es es lo que dice, es, es baratas no son ni 200, 300 euros. ¿Cómo, son... ¿Cómo se llamaba? ¿Por lo menos contantes? Si es me es que no me acuerdo ni el nombre, por eso ah, te digo, es una herramienta polaca. Que, pero es que creo que hay una en España que se llama Rolando ahora. Vale, él sí, que esto es de Cuba, hace, está Currabad y demás. Eso, está pues creo parecido. que hace una cosa súper parecida. Vale. Y de hecho es muy probable que, que esta herramienta que nosotros tenemos contratada, que es polaca, un día de repente deje de dar soporte y no, no sepamos no. <risa> eh, <risa> no. qué pasa y tengamos que buscar soluciones así inmediatas. Pero eh, sí, esa, esa herramienta, por ejemplo, se, lo que hace es optimizar el, el embalaje y los transportistas en base a al pedido que, que tenemos y lo hace en tiempo real antes de llegar justo en el paso previo a, a que el usuario llegue al checkout, con lo cual tenemos un, un apartado que es la cesta y luego está el checkout. En la cesta se busca un resumen de lo que es la compra con el resumen de los importes y en ese momento ya eh, en base al, al idioma y al, y al país que tiene el, el cliente indicado bueno, pues geolocalizado, pues a partir de ahí ya ya llega al siguiente paso y ya le tiene el, el transportista pintado el, el que más interesa el, el, el, que, el que trabajamos para su destino pero que más nos interesa a nosotros en base a que podemos meterlo en una caja más pequeña o más grande y, y que nos cuesta menos o más en dinero y demás historias como cómo se nota esa optimización logística sí, ¿no? y eso probablemente, si tú lo dices a... Si tú vas, probablemente eso, cualquier otra empresa a lo mejor con más presupuesto, eh, busca un consultor que obviamente tiene que, tiene que haberlos obviamente eh, y puede pagar una, una, una burrada de, de dinero. En este caso es todo hecho por, por nosotros en base a, a imaginación, prueba y error y y desarrollo propio, obviamente. mucho prueba, muchos años aquí. Me preguntaba Pablo Renault, que, que claro, no se podía quedar sin hacerte alguna pregunta, sabiendo sí. que para aquí, y hablando de logística, sufrimientos de la parte logística que habéis tenido que, que superar. Y, y seguro que hay muchos, porque me contás que hace poco también habéis cambiado de almacén y demás. Sí, bueno, y, sí, al final, bueno, hemos hecho un cambio de tres almacenes a, a uno ahora, recientemente, en, a mediados de diciembre. Y lo hicimos sí, solo parando la producción de la tienda un día. Es decir, que estuvo bastante bien. Es decir, eso fue. Y, y, bueno, y fue, fue, fue en Black Friday. No, al final lo tuvimos que retrasar a mitad de. Sí, iba a ser en Black Friday vale. además. Y dijimos, bueno, ya que se retrasan todos los transportistas, no se, nadie se va a dar cuenta si se retrasan un día más. Con lo cual, en, como ha habido tales experiencias de. de con los transportes en Black Friday y, y atascos y demás, dijimos, bueno, ese era, ese era el planteamiento inicial. ¿Qué pasa? Que obviamente al final se, se retrasó y lo hicimos el día 15 de 15 o 16 de diciembre, hicimos el traslado y sí, lo hicimos de viernes eh, súper prontito a, a domingo por la noche, cogimos los tres almacenes, se vaciaron y, y se trasladó todo a, al nuevo almacén que está, está en Toledo. Y, y sí, el lunes estábamos trabajando, es decir, no estábamos trabajando al, al 100%, pero fue, vamos, una, una experiencia buena, es decir, salió cojo salió, salió muy bien. bien sí, pero sí. tuviste que verla con un poquito de tensión, ¿no? De decir... sí, sí, pero como ya habíamos vivido otras vale. peores, al final esta ya estaba hasta, hasta tranquilo, vamos. Es decir, el, el que fuese al almacén y lo viese diría, esto es una locura, pero al final hasta los del pueblo estaban flipando <risa> un espectáculo sí no. pero eso ya a nivel de logística esa es eh, ya es una es, es una más eso es una cosa que yo creo que cualquier persona tiene ese sufrimiento es un sufrimiento positivo además eh, en el sentido de que son cosas buenas luego pues obviamente a nivel logístico nuestro negocio es es eminentemente eminentemente logístico es decir al final eh, la experiencia de usuario puede ser muy buena, pero si luego al final no tienes material, por así decirlo, eh, no te sirve para, para absolutamente nada y optimizar eh, pues las compras, obviamente, es, es capital y te diría que es casi lo más importante, porque a lo mejor la logística ya de a cliente final es muy importante, obviamente, pero hay mucha, hay mucha oferta ahora mismo aquí en España y... Y, en, y muchísimos proveedores que prácticamente el nivel de servicio es, es muy parecido, pero luego al final lo que es la logística de proveedor a, a, al almacén, por así decirlo, es estela es, es decir, el, y medir los tiempos obviamente, porque nosotros es lo que decimos, queremos seguir siendo dropshippers y obviamente cuanto menos tiempo pase el material en nuestro almacén es muchísimo, muchísimo mejor, es decir, al final... Eh, Hacemos también unos híbridos nosotros de, de compras a proveedores entre mitad de transporte lo hacemos vía marítima o también por, por parte aérea. Pues ahora mismo, mira, simplemente con lo del, lo del virus este que hay ahora mismo a día de hoy, El coronavirus, eh, sí. eh, pues ya teóricamente creo que han retrasado una semana la vuelta al trabajo de, de todos los trabajadores en, en China. Eso va, va a implicar eh, retrasos. O cuando hubo aquí hace un par de semanas un temporal de que había un montón que cerraron los puertos en Valencia y demás todo eso retrasa ya también el... esas tonterías, por ejemplo, si tienes como nosotros que muchas veces vendemos o tratamos de, de agilizar los tiempos y tener el material el menor tiempo posible en el almacén, pues todas esas cosas son cositas pequeñas que van pasando, pero que al final crean son problemillas, porque al final le retrasan a lo mejor los procesos que tienen que estar dando entrada, porque hay gente que tenía unos plazos para cumplir, de, para entregar la mercancía. Cosas de ese tipo, pensión, sí, pero, eso es logística, constante. pero es el, es el día a día, además. Y eso es el... Porque, a ver, obviamente todos quisiésemos tener un almacén eh, con 100.000 unidades de stock de cada producto y tenerlo ahí, que nunca hubiese ningún problema y siempre estuviese todo perfecto, claro. cogerlo y venderlo y que se vendiese todo, obviamente. Pero es no hay dinero para eso, básicamente. <risa> Además, tendés, me decías también bastante sobrepedido ¿no ¿verdad? Que, que, que es algo curioso que, que yo creo que mucha gente ni se plantea. Pero sí, que sí, sí, hay hacer. mucho, hay mucho producto que, que nosotros, de hecho, nuestro nuestra web está en tiempo real actual eh, enlazada con y de hecho, desde el principio, además, consideramos que era una cosa súper importante. Está en tiempo real enlazada con, con el SGA, con el almacén. Y de hecho, si ahora preparan un pedido de un producto en cinco minutos, obviamente está actualizado y hay menos stock o si dan entrada a la mercancía, pone sube el stock y además si no dan entrada, pone la fecha en la que va a entrar la mercancía. Todo eso está, muy, está siempre 100% actualizado y de hecho hay muchos productos en, el, en, en la casuística de B2B que los clientes, obviamente, pues compran. Hay algunos que tienen proyectos a, inmediatos, pero hay muchos que jolín, pues, le sale un proyecto y le dice pues me ha salido esto, pero hasta dentro de un mes no tengo que instalarlo. Pues qué prefiere, comprarlo, esperar a... a a comprarlo cuando llegue el momento o si lo puede comprar en Greenes que, que es un sitio donde ya sabe que lo venden, que ha comprado previamente y que no le va a fallar y le va a llegar en plazo, pues hay muchas veces que nosotros no lo tenemos en stock en ese momento, pero el cliente sabe que lo vamos a ver la fecha de entrada y sabe que le va a llegar, pues en ese momento si nos compra sobre pedido y es, y eso es maravilloso porque, obviamente, ya lo, lo compras Pero, ya ha no, vendido, básicamente. Eso es genial, eh, más claro, así, ¿verdad? Exactamente. Ya para, para ir acabando y que, que te iba exprimiendo un ratito, eh, estáis con la parte de internacionalización, que ya nos decías que representa un 30 y pico por ciento y que va a ir creciendo mucho. ¿Qué aprendizajes has tenido hasta ahora internacionalizando un, un negocio pues como, como es Green Eyes, ¿no? que hacemos un producto peculiar? Sí, pues al final ha sido un aprendizaje pues, muy, muy, muy grande, realmente, porque al final. Se ha aprendido que no todo, que con vender no sirve, básicamente. Es decir, nosotros podíamos haber vendido burradas ya en Europa y, y haber liado un, un Cristo mayúsculo, básicamente. Es decir, al final eh, hay una serie de factores, obviamente. Está fenomenal el tema de los medios de pago locales, el teléfono local, todas esas historias están fenomenal, pero esas están son muy sencillitas, por así decirlo, en el sentido que, que eso ya son como cosas obligatorias que tienes que hacer. Pero luego sí, el hecho de no tener calculado en nuestro caso, que son pedidos muy grandes o con, unas, con una casuística de envíos, de cajas, de unidades y de tamaños y volúmenes súper grande, pues el, el tema de la logística es vital, obviamente, y, el, y tú tienes que saber realmente cuánto te cuesta tu transporte. En nuestro, nosotros, en nuestro caso lo estimábamos, pero luego venían, un, había cosas que no teníamos 100% claras y obviamente pues se pagan a, a posteriori y eso te obliga obviamente a tener, eh, a que tengas que tener claro el, el margen al que tienes que vender. Tanto un margen bruto como obviamente los costes asociados que no tienen por qué ser los mismos que, que en España. El resto al final, sí, el tema de pues campañas de captación, luego lo que es la gestión de, de los usuarios en el site y todo eso... Sí, se adapta, obviamente, un poquito a cada país, pero tampoco es... No son, al menos en nuestro caso, no son discrepancias, claro, exactamente. Es decir, sí sí, sí, es que se ve, obviamente, que a lo mejor eh, el usuario de Alemania es, men, es más proclive a gastarse un poco más en gastos de envío que el usuario de España, eso sí que es cierto, pero no son cosas que te vayan a marcar el, el, el porvenir o el futuro de, de la tienda. Es decir, pero cosas como el, el, el saber realmente los gastos asociados que tú tienes para vender en determinados países. Eh, pues, pues es, es 100% vital, vamos. Y eso es el aprendizaje mayúsculo que hemos, que hemos tenido, vamos. Y a lo largo de la historia de la empresa, ¿cuál es el momento más complicado que puedas contar y qué aprendizaje te has llevado? Eh, eh, a ver, nosotros realmente, pues sinceramente, te diría que, que lo hacemos ahora todo más o menos. No hay ningún momento que, que estés emocionado y que te vayas a casa diciendo, joder, esto es la leche ni, ni a la inversa. Sincer, afortunadamente, en ese sentido, es eh, ale micro alegrías y micro, y micro sufrimientos pues constantes pues casi que bien mejor <ríe> por, eso, por no, la parte del no, no, no, sufrimiento sí sí afortunadamente es decir porque al final luego sí que es cierto que, que puede venir en cualquier momento alguna, algún pues algún follón y, y obviamente son damos gracias a dios que al final cuando decimos jolín qué sufrimiento qué, qué mierda no sé qué que estoy harto de grinaes y demás es por capricho básicamente, afortunadamente en to ese tocamos sentido. Tocamos madera sí, sí, y que sí, siga sí. siendo así. Exactamente, no son cosas que trabajamos una burrada, estamos constantemente obsesionados mm. con, con, con el negocio y demás, pero afortunadamente, ya te digo, es, eh, si nos quejamos es por absolutamente por capricho. Eso no hay... Bueno, guay, pues que siga así. Sí, que sí, siga sí, desde luego. Ya para acabar, última pregunta. ¿Qué e-commerce para ti es una referencia temoraria para que instalamos por aquí? A mí el que te decía antes de trading me parece un, un desparrame. Ese a mí me, me flipa. Y obviamente me, me, me, es, es que ese por ejemplo para mí es, es fetiche en el sentido de, de todo, de navegación, de captación, de cómo tienen eh, los, las verticales puestas y cómo funciona el, el carrito, todo el... Cómo hacen el cálculo este de, de la retribución el programa de fidelización con los coins estos que tienen montados. Me parece un cómo hacen para que todo el mundo pague gastos de envío aunque se compre unas zatillas de 200 pavos y, y aún así pagues los gastos de envío feliz, eh, no sé. A mí ese me... O cómo, por ejemplo, enseñan además el... Ellos hacen una cosa en la ficha de producto que ellos ponen precio auditado por, por una herramienta de pricing que tienen y, y lo hacen visible, es decir, que cualquier otra persona se cabrearía un poquito, por así decirlo, en el sentido de, jolín, estos me están, están espiando a la competencia, o la competencia se puede cabrear en el sentido de que estén... Es, bueno, que, no son, que a lo mejor son técnicas que generalmente uno trata de, de ocultar, por así sí. decirlo, y ellos lo hacen público y encima le dan la, la vuelta a la, sí. a, la, a la tortilla. A mí, a mí esa tienda me, me apasiona, la no, verdad. Muy buen ejemplo, si alguien no la conoce, que, que le entre eche un vistazo. Sí, sí, y... aunque sea solo para verla sí, claro. y y la home y todo, es que sí. está muy es. bien. Yo sí. la pongo de ejemplo a veces en clase, sobre todo, por ejemplo, el footer que tiene muy bien gestionado, los logos transmite sí, sí, sí, confianza sí, sí, de confianza del todo. copón. Así que David Martín, vamos a, a, a por ti a mí, para el futuro. A mí me apasiona esa tienda, la verdad. Bueno, Ale, bueno, te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué, ¿Dónde ves Green Eyes de aquí a dos o tres años? ¿Qué te gustaría? Ah, más o menos la idea es y, y lo que tenemos en, en mente y, y teóricamente planificado y se está y no. A ver, es ambicioso, obviamente, pero no debería ser una, una, una cosa muy, muy fuera de, de lugar. Eh, a lo mejor, tre, más o menos triplicar el, el volumen de negocio de aquí a 3-4 años, eso entra dentro de nuestro, de nuestro plan de, de crecimiento. Es decir, oh, eh. Eso ole, sí ole. es el... Y ya más o menos eh, dentro de la rentabilidad, además. Vale. Eh? No, no... Sin inversiones, pues no lo habéis tenido nunca y no lo has tenido. No, no, no, exacto. Más allá de los bancos, pero nada... Vale, nada de, lo típico de quemar dinero. Vamos, pues nada, que, que lo cumple, pues dentro de dos o tres años volvemos a hacer otro podcast y nos cuentas toda esta sí, fase de internacionalización. Feliz. Yo feliz de la vida por eso. Así que dale muchísimas gracias por todo lo que has compartido, porque aquí hay, hay, hay para que sacar y tomar notas para aburrir el que no haya tomado notas, que se lo vuelva a escuchar. Así no, que no, muchísimas no, vale. sí, gracias. Seguramente luego me arrepiente de haber dicho esto, no sé qué, <ríe> o... <ríe> yo te lo agradezco. Hay mucho aprendizaje. Muchísimas gracias, Alex. A, a ti, muchísimas gracias. No existen más que unas pocas notas musicales, pero las combinaciones de esas pocas notas generan más melodías de las que podemos escuchar en toda nuestra vida. No hay más que cinco colores primarios, pero sus combinaciones producen más matices de los que somos capaces de percibir. No hay más que cinco gustos básicos, pero sus combinaciones generan más sabores de los que podremos paladear en toda nuestra vida. Así nos inspira Sun su en el arte de la guerra, a explorar mucho más allá de lo conocido, a combinar lo que ya hemos descubierto para llegar mucho más lejos, a seguir creando e inventando sin final. Muchísimas gracias a Les Voxal por compartir su historia, aprendizajes y experiencias en este episodio y espero que sigan creciendo y cumpliendo sus retos y objetivos en todo lo que está por venir. También, muchísimas gracias a ti por acompañarme hasta el final de este programa. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra Super Newsletter en la web del podcast en punto digital en punto digital y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales, se lo envías a un amigo o nos dejas una bonita review. Ya para acabar, me despido deseándote la mejor de las semanas con esta cita de Thomas Edison, que muchísimos años después sigue definiendo parte de lo que pasa en nuestra sociedad. Y la cita dice así: el 5% de la gente piensa, el 10% de la gente piensa que piensa y el otro 85% de la gente preferiría morir antes que pensar.